El gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, desmintió que haya dejado esperando a los residentes de las comunidades Huiza y Estanzuela, como le expresara el pasado martes la dirigente comunitaria de Ventura, quien dijo que había acordado una reunión con el gobernador y que éste lo dejó plantados. Es eh, bueno aclarar que ellos en ningún momento se han dejado esperando. Nosotros somos respetuosos. Nosotros somos respetuosos de los compromisos que, que contraímos aquí en esta oficina, en esta gobernación. Ellos me llamaron a, a, a mí por mediación a un enlace. El viernes, en transcurso de las 11 de la mañana, y yo estaba en una reunión de gobernadores, de la, de la zona norte, donde yo soy vocero del gobernador de la zona norte. Y en ese momento yo no revisé la agenda en esa reunión y le dije que sí, que iba a participar en una reunión el lunes, en el transcurso de las 4 de la tarde. Cuando llego aquí a San Francisco de Macorís, Chequeamos la agenda y yo tenía un compromiso con una institución que nosotros respetamos sobremanera y además es que estamos trabajando también muy de cerca con ellos, que es rehabilitación. Y le pedí al enlace que ellos usaron para, la, para esa reunión, que rodáramos la reunión para un poco más temprano de las 4, para yo poder cumplir. Y ellos no quisieron rodar la reunión y lo que se me informó era que la reunión se iba a hacer ayer, eh, ayer el, creo que hoy miércoles, hoy miércoles en la mañana. Y entonces me sorprende que ellos usen ese argumento de que los estamos esperando. NTN, su noticiero regional, Robinson polanco